Yo soy María Jalón, pues, María León, pues, María León, María León, María técnica María la vida la que La vida María vida, María León, María María eh, trabajo en la PIDE, eh, la PIDE es el servicio básico de empleo, las tenemos todos y todas. Eh, soy técnica en estadística, porque pone técnica en economía, igual la presentación es bien. Pues igual. Bueno, soy técnica en economía, de convertida técnica en estadística. Eh, entonces yo trabajo en el servicio o gabinete técnico que está en las centrales ubicadas en Vitoria. Eh, la PIDE tiene alrededor de 800 personas, eh, dos de las cuales trabajamos en Vitoria Las Centrales, luego tiene tres territoriales, la de Álava, la de Contributa y Vizcaya, luego oficinas de atención de la ciudadanía, son unas 45 distribuidas por todos los territorios históricos. Desde mi servicio, que es el gabinete de eh, damos soporte a la dirección y al resto de los servicios de, de la FIDE en forma de análisis de datos, informes, estadísticas. Sobre todo damos mucha asistencia a la dirección general y desde ahí que Y yo desde los datos que controlo, desde el, el prisma que tengo, pues se he recopilado yo, que creo que puede ser interesante. O sea, estoy convencida de que es interesantísimo para las orientadoras que estáis eh, aquí. Igual que he hecho... Eh, a algunos de vosotros que conocéis, porque hace cosa pues, de 4 o 5 años estuvimos en una compañera por todos los comunes eh, enseñando estos informes pues, de inserción laboral, que luego os voy a enseñar un poquito por encima porque apenas se hicieron. Bueno, entonces voy a hablar de las personas con discapacidad y empleo, de los colectivos vulnerables de empleo y luego de FP, Universidad y Empleo. Vale. Sí, esta no era la presentación correcta, pero bueno, yo me acuerdo. Bueno, personas con discapacidad y empleo. Cuando esto es un poco por lo que comentó Silvia y porque yo me imagino que dentro de la cantidad de personas que tenéis en los centros escolares eh, pues eh, hay colectivos hay personas con discapacidad que también necesitan encontrar su lugar en el mundo e insertarse laboralmente. Entonces, por eso voy a hablar un poquito de lo que es el empleo protegido y de qué manera la MIGE apoya a este colectivo que se fija dentro del empleo. ¿El empleo vale, protegido qué es? ¿Se me ha Es que casi... bueno... El empleo protegido es el empleo destinado a personas con discapacidad. Vale, el empleo destinado a personas con discapacidad. La AMBIDE dedica 60 millones de euros a fomentar este empleo. ¿Cuál es? ¿Cuántas personas están beneficiadas en Euskadi? 10.000 personas. Obtienen empleo gracias al empleo protegido. 10.000. Eh, ¿Qué consideramos o quiénes son las personas con, con discapacidad? ¿Quiénes son las que pueden optar a un empleo protegido? Son personas con discapacidad intelectual, con enfermedad mental o con parálisis cerebral que tienen un grado de minusvalía reconocido mayor o igual que el 33%. Eh, y por otra parte tenemos personas con discapacidad física o sensorial con un grado de minusvalía reconocido mayor o igual al 65%. Eh, ¿vale? ¿De qué manera canalizan la mía y las ayudas? Pues subvencionando a las empresas cuando contratan a una persona con discapacidad. ¿Pero qué tipo de empresas son? O sea, eh, Se subvencionan a empresas ordinarias, empresas normales al uso. Digamos que alguien en Michelin dice pues vamos a contratar a una persona con discapacidad. Estas personas reciben ayudas Bastante potentes además estas empresas vacaciones, eh, pero desgraciadamente no son muchas eh, las que nos llevan a la puerta eh, para contratar a personas eh, con discapacidad. Entonces, la mayoría de las, de las empresas eh, que reciben estas ayudas son los centros especiales de empleo. Son eh, las empresas que más compran. Vale, yo no sé si todo esto, igual todo esto es una obviedad para todas vosotras y vosotros, no sé hasta qué punto conocéis este municipio, pero bueno, me parecía que era, o sea, lo tenía que decir. Los centros especiales de empleo son empresas cuyo objetivo principal es el de proporcionar a las personas con discapacidad un trabajo productivo y remunerado adecuado a sus características personales y que facilite la integración laboral de las mismas en el mercado ordinario de trabajo. Entonces, si nos metemos a la página web de la MIDE, ¿no? la MIDE.EUS, en el apartado de empresas, empleo y discapacidad, registro vasco de centros especiales de empleo y luego hay un apartado que dice búsqueda de entidades. Allá vais a tener un Excel muy grande ¿no? Muy largo en el que aparecen todos los filtros de empleo que hay en los tres territorios históricos. Bueno, yo aquí he puesto, eh, pues igual eh, las más grandes, las más conocidas, eh, pero bueno, el listado está ahí eh, y buscar información de cada uno de los es realmente fácil. Pero bueno, en Álava, para mis compañeras orientadoras de, de Álava, ¿eh? que eh, pues INDESA 2010, ¿no?, está en Vitoria y se dedica a la es una empresa, es una empresa de embalaje de skin, retrofilado, blister, limpieza, lavandería, jardinería. Eh, las personas que trabajan limpiando los centros de que hay en Vitoria eh, son eh, empresas, son personas con discapacidad que trabajan en esta empresa. Bueno, aquí tendríamos los de Vizcaya, ahí estaría Fundación Fundación Patúa, que yo no sé si es una empresa conocida, para si, sí, no, obviamente sí, os... ya de esto conocéis ya mucho. Bueno, vale, Burea Clanea, Burea, también, seguro que conocéis súper bien, pues ahí está. Bueno, en todas las páginas web de los centros especiales de empleo eh, está el apartado de áreas de trabajo, está el apartado de ofertas de empleo, trabajo con nosotros, itinerarios de inclusión que cada una de ellas tiene. Bueno, aquí he puesto una serie de links que eh, um, <coughs> hablan de las experiencias de, de, de personales, ¿no? De personas jueguecitas con discapacidad que, andaban, que están trabajando en nuestros centros especiales de empleo y que son casos de éxito. Vale, con Muriel también he puesto aquí una serie de links eh, con experiencias personales. No me voy a meter porque no hay. Vale. Entonces, bueno, también saber que en Euskadi tenemos el AVE, que es una asociación vasca de centros especiales de empleo de iniciativa social. Cuando tienen la política de iniciativa social, es que eh, no eh, todos los beneficios los revierten en la organización, no, no, tiene, no, no tiene como generar generar beneficios y que fomenta la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad. Igualmente tenemos aquí esta asociación a que es la Asociación Patronal de Carácter Estatal, que está promovida por la Fundación 11 y que está integrada con más de 300 centros, toda España. Entonces, la mayoría que están aquí, pues están aquí. Pero bueno, realmente yo no sé si esto es información que ya os la ¿Sí? que. Bueno, en la MITE, aparte de, de subvencionar la contratación de personas con discapacidad, y ya digo que son 60 millones de euros, bastante de dinero, eh, bueno, también serán cursos para personas con discapacidad. Tenemos estos tres, hay eh, un antiguo, de la familia Administración, eh, Administración, Fabricación Mecánica y Servicios de Cultura y Energía de la Comunidad, tendrían estos nombres de son cursos bastante largos, bastante largos y, claro, la metodología y todo lo que se es que, eh, la manera en la que se enseña está adaptada pues, a personas con, eh, con estas características. Bueno, pues en definitiva, eh, los profesionales de los de educación secundaria han de saber que existen centros especiales de empleo, que ya sabéis, que la sensación es clave, que ya sabéis y que cualquier duda que tengáis con respecto a esto, o eh, llamáis a la oficina de la PID que tengáis más cercana al centro, donde una orientadora os podrá un poco informar o aclarar dudas que podáis tener. Vale. Next. Ahí. Bueno, colectivos vulnerables y empleo. <coughs> eh, el presupuesto que dedica la de estos colectivos son 14 millones de euros anuales. En Euskadi se benefician 700 personas. ¿Quiénes se acogen a estos programas? Pues bueno, he hecho como dos grupos. El primero serían titulares de la RCI, drogodependientes en rehabilitación, ex-reclusos eh, y personas, personas entre 18 y 30 años procedentes de instituciones de protección de minerales. O sea, son casos ya muy extremos. Pero es que también hay un segundo colectivo, que es este. Personas procedentes de programas prelaborales de orientación y formación que no tienen esto, no concluyen un ciclo formativo de grado básico, no concluyen ningún certificado de profesionalidad. Son, son eh, chavales y chavalas completamente desmotivadas, eh, Estaban entrando en este colectivo, de las 700 personas son pocas, pero ver no las hay las. Y Dios quiera que no, pero siempre igual tenéis alguno o alguna ¿no? que es posible ¿no? que pueda llegar a, a tras estas exposiciones de hipernegativas motivación y de interés por la vida en general. Entonces, eh, pues bueno, saber que esto existe. Las, ¿Cómo se generalizan las ayudas? Pues subvencionando a las empresas cuando contratan una, una empresa perteneciente a este colectivo. ¿Pero qué empresas son? Son empresas muy Son empresas de inserción laboral. Entonces, estas empresas son estructuras productivas de bienes y servicios porque son empresas al uso, son, son lavanderías, son restaurantes. O sea, son empresas que están ahí para generar hacer negocio. Eh, pero que tenga como fin la incorporación al mercado laboral de colectivos en situación de desventaja social o exclusión. Entonces, eh, toda empresa de inserción tiene que tener entre su plantilla un mínimo del 40% de las personas procedentes eh, de estos colectivos vulnerables. Bueno, antes... Eh, uh -huh. Correcto. Vale. Eh, bueno, las empresas de inserción tienen que tener por detrás una entidad promotora. Luego he puesto un link que cuando la leéis estáis ya en vuestros sitios, le dais, miráis y cuscuseis un poco. Eh, pero bueno, Peñascar es la entidad de promotora de cantidad de 4, 5, 6 empresas de inserción. ¿Cuál es una empresa de inserción promovida por Peñascar? Pues el restaurante, que no tengo el nombre, Pieta, que estás en aquí, no, ¿no? O sea, es un restaurante de uso, súper bonito, de piezas, así, más comedita, pero la gente que te está atendiendo son personas procedentes de estos colectivos que realmente vulnerables. Bueno, vale. Entonces, ¿cómo funcionan estas empresas de inserción? Bueno. Eh, cuando les llega una persona, es catalogada como perteneciente a un colectivo, eh, eh, una, es una persona es un, es un social, eh, en riesgo de exclusión social, entonces, claro, es que como no es esta la que yo tenía, pues... Eso es bonito, ¿eh? <ríe> vale se establece con la persona, o sea, esta persona eh, con los servicios sociales de base ya se le clasifica dentro de este colectivo. Entonces, para ella se hace un itinerario de inserción laboral. en este itinerario de inserción laboral participan eh, la empresa de inserción, los servicios sociales de base y los servicios de orientación de la UIDE. Y para ella se marca, eh, con este itinerario que se ser aceptado por la persona en concreto, dura tres años, eh, establece la profesión que va a desempeñar y se establecen las medidas de acompañamiento, porque esta persona que acaba trabajando en, un, en, un, en, un, en el restaurante eh, que es promovido por Peñascal, por ejemplo, eh, tiene a una persona que le tutoriza, que le dice: Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo lo llevas? ¿Necesitas algo? Y luego, aparte, en su día a día también tiene a alguien que le acompaña eh, en lo que es la ocupación que está haciendo y le enseña. Entonces, está muy acompañada en todo este proceso. Bueno, eh, eh, aquí también entréis en la media.eu, se emplea empresas de inserción y hay un registro público de empresas de inserción. Aquí tenéis uso, unas tablas ¿no? con todas las empresas eh, que hay en Euskadi. Vale, bueno, y aquí tenemos esta APA, que es la Asociación Vasca de Empresas de Inserción. Luego también os he puesto unos links, por ejemplo este de AMI, Asociación sensación de Empresas de Inserción, que es un que explica muy bien. Eh, cómo como funciona. Los he puesto en la página web de Peñascal. Luego también abajo unos vídeos para incentivar a personas sin eso, estudiar una profesión. Eh, este de aquí. Bueno, ya veis aquí esto. Bueno, aquí tenemos una empresa de inserción de Zaragoza, que es para el colectivo gitano, colectivo catalogado como vulnerable. Eh, y bueno, aquí tenemos Copera Recicla, que estos son los que van poniendo los, ¿sabéis, no? Coopera Vale, pues en definitiva, los profesionales de alimentación, pues igual que anteriormente, y además, es que yo creo que, que esto lo, lo conocéis. ¿O qué también que ha un de de Yo creo que, aunque sea conocido, ha habéis recordado Vale, bueno. Hay cosas que sí conocía en de Vale, bueno, de todas maneras, cualquier cuestión en la pide, hay un servicio que se llama servicio de fomento y están unas 10 12 personas trabajando, es fomento al empleo, fomento al empleo protegido y a la inserción de los co eh, colectivos vulnerables. Entonces, cualquier duda hay que llamar por teléfono, es súper accesible. Vale, entonces yo ahora me voy a hablar de la orientación académica profesional, secundaria y bachiller de FP y de universidad, que es un poco lo que yo controlo bastante más. <risa> vale, Bueno, todos los años se hace una encuesta a, a las personas que un año atrás han acabado la FP y tres años atrás han acabado la universidad. En esta encuesta una de las preguntas que se hace es si pudieses retroceder en el tiempo, ¿volverías a realizar el grado que has cursado? Vale, entonces explotando esta respuesta, analizando las respuestas, justo en el último año tenemos lo siguiente: para el alumnado de la uno de cada diez no volverían a cursar estos estudios. Como tenemos en la promoción de unas 13.000 personas, pues tenemos 1.200 personas que, si pueden volver en el tiempo, dicen: Yo esto no lo repito, ha sido. O sea, no. Estimamos eh, a la universidad. La encuesta se hace tres años después de haber acabado el grado. Las respuestas son que uno de cada cuatro no volverían a cursar estos estudios. Si este año pasado, o sea, la promoción que se ha encuestado en el 2018 fueron... 8, a ver, la promoción del 2018 que fue encuestada en el 21 fueron 8500 personas. Tenemos que 2.000 no repetirían la elección. Además, se le pregunta, ¿por qué no volverías a hacer grado? Entonces, hay quienes alegan motivos académicos. Dicen, yo me equivoqué en los estudios, o lo elegí por descarte, o me defraudaron los contenidos de los estudios. No era lo que pensaba que iba a ser. Esto supone, estos eh, 3.200 personas, tenemos aproximadamente 1.000, en, eh, bueno, en la Universidad tiene ¿no? ya veis, que están diciendo, alegando motivos académicos. Luego tenemos otro alrededor de 30% que alegan motivos laborales, que es las condiciones económicas en el mercado de trabajo donde escribí mi titulación son muy malas o la titulación tiene poca salida profesional. Y luego hay otros motivos, pues no vamos a la universidad o han cambiado mis gustos. ¿no? En estos años. Entonces, eh, echando la cuenta, sale, tenemos que 2.000 personas, ¿no? que sería la suma de esta más de esta, ¿no? que es donde podemos un poco incidir previamente. O sea, si alguien dice, me defraudaron los contenidos de los estudios, no era lo que pensaba que iba a ser, quizás es porque nos informó bien previamente. O no le informaron, o no se informó, o no hubo ha no, un trabajo concienciando de ver qué se estudia, cómo se estudia. Y desde luego, es este, motivos laborales. Eh, alguien que estudia algo durante cuatro años, sale al mercado laboral, dice: Esta titulación tiene poca salida profesional, me he equivocado. Entonces, aquí, en todo este colectivo, creo que se puede incidir. Eh, pues, en, en, en, durante el bachiller, esto esto bachiller, ¿no? Para que cuando llegue la hora de la verdad y tomen esta decisión, no se equivoquen. Entonces, una correcta elección de estudios implica, implica un oriente laboral, una orientación laboral desde edades tempranas. Entonces, hay que introducir la realidad eh, laboral dentro del la aula. Y yo aquí, en estos momentos, lo que voy a hacer es introducir la realidad laboral con datos reales, extraídos de esta encuesta que tenemos todos los años. Bueno, voy a comentar un poquito FP, universidad, los grandes mensajes que se pueden sacar de una, cada una de las encuestas, y luego os llevaré los informes que sacamos por población, familia profesional. Eh, un poco para que sepáis dónde están. Eh, y bueno, vale. Voy a hacer un poco de FP, grado medio y grado superior. Bueno, ya sabéis que las familias profes eh, la gente está en familias profesionales, como ha comentado Incaslan previamente. Tenemos 24 familias. Eh, no me voy a meter la página web, yo, me he puesto la de todo FP, y ya estoy aquí en Euskadi, hay una específica para ello, no sé habéis comentado antes. Eh, pero bueno, ahí aparecen las familias profesionales, le damos a cada una y nos dice qué ciclos de grado básico, grado y grado superior hay. O sea, lo mismo que hay, eh, eh, es muy fácil entrar, cacharrear y entenderla. Esta, igualmente, la que tenemos para Euskadi. Eh, vale, entonces, lo que voy a dar es un ranking de familias profesionales con menores, mejores indicadores laborales. Como he dicho antes previamente, en la encuesta se pregunta, ¿trabajas? ¿Qué haces ahora? ¿Trabajas? ¿Estudias? ¿No haces nada? ¿Estás en el paro? Eh, no, yo estudio. ¿Y qué estudias? ¿Y por qué sigues estudiando? No, yo estoy trabajando. Y le preguntamos, eh, ¿tu empleo tiene relación? ¿Cuánto ganas al mes? Eh, ¿Qué tipo de contrato tienes? Eh, ¿trabajas, a de ¿Si ¿Trabajas a jornada de Si trabajas a jornada ¿cuántas horas trabajas? nos hace una batería de preguntas que nos permiten eh, describir la calidad del empleo de esa persona. No sé si se me entiende, yo es que me... me así tengo el eco mío, todo el rato. <risa> vale, entonces, la FP tiene su grado medio y su grado superior. Cada familia, actividades físico-deportivas, tiene, no sé si es un ciclo o un par de ellos, que van al grado medio y luego tiene dos o tres que van al grado superior. Lo que hemos hecho en estas tablas es separar los grados medios de los superiores, porque la excepción laboral es bastante diferente. No se podemos decir, no, aplicación mecánica, tal, informática, todo está súper bien. No, pero no es lo mismo ir a un grado medio que ir a un grado superior. Entonces, en esta tabla... Eh, lo que hemos puesto es la tasa de paro para cada uno de los ciclos separado por su versión grado medio y grado superior. Si sí, el porcentaje de personas que dicen tener un empleo relacionado, porque si yo estudio algo, tengo dos años, es porque me y porque quiero trabajar. Eso no hay otra cosa, entonces eso marca la calidad del empleo. Eh, el porcentaje de personas que trabajan a jornada dirigida, que es un gran mal que tenemos en nuestra sociedad. Tenemos a, mira, estos de aquí, aquí tenemos allá abajo, ahí va a medio el puntero, a ver si ve el puntero. puntero, ahí se ve, tampoco, como me va, bueno, Aquí abajo del todo tenemos para la FP, en nuestro último, la última encuesta analizada, que fueron las personas encuestadas en el 2021, que vienen de la promoción del 2020. Tenemos que la tasa de paro es del 20%, la total, la media de las medias Tenemos a un 72% de las personas que trabajan que nos dicen que su empleo está relacionado con sus estudios tenemos un 25% y esto era lo que comentaba el gran malentendido que tenemos en nuestra sociedad actual con nuestra juventud, es que las jornadas reducidas son tremendas. Tener a uno de cada cuatro trabajando a jornada reducida es tener a uno de cada cuatro ganando 600 euros al mes. En, en, trabajillos medio precarios o en, cuando tú trabajas en jornada de día no tienes una, un desarrollo profesional allá donde estés. Es súper importante tener un trabajo en jornada completa. De eh, donde estés, hagas lo que hagas, eso es como que te... Eh, eh, pues eso, tienes una proyección cuando tienes un trabajo serio de ocho horas, ¿vale? Entonces, eh, lo que comentaba es que aquí había hecho un ranking ¿No? con todas las ccps todas las familias profesionales, su versión grado medio y grado superior. Aquí voy a poner la tabla un poquito más grande porque antes no se sé. ¿Cuáles tenemos las mejores de todas? Sería actividades marítimo-pesqueras en su versión grado superior, electricidad y electrónica en su versión grado superior. Fabricación mecánica, el subversión grado superior, instalación y mantenimiento también la superior. Vale, y ahí vamos viendo cómo todos los indicadores están por encima de la media. Los veis en verde, los veis a azul, ¿verdad? Entonces tenemos actividades eh, tareas manuales que eran que esté la mejor, o sea, es de las, es, eh, o sea, no es la primera primera. Están puestas por orden aritmético. Este grupo de arriba son las mejores. Eh, vale y en las peores tendríamos Agraria en su versión grado medio, Administración Univers y Gestión grado medio, estas las, las que tenéis por ahí abajo. Lo que quería comentar al principio es que, eh, pues, por ejemplo, tenemos Informática y Comunicaciones en su versión grado superior, que veis eh, que están en las mejores, pero eh, aquellos ciclos que pertenecen al grado medio están ahí abajo. Vale. Eh, electricidad electrónica, grado superior, la tenemos ahí arriba, es la segunda. ¿Veis? Casa de paro 17, amplio relacionado, ¿che? Y el sueldo. Y el sueldo. Entonces, eh, la familia de electricidad electrónica, pero los ciclos de grado medio bajan abajo. Eh, estarían ahí arriba, ¿ves? Casi de las peores. Bueno, eh, se hacen unos informes eh, de esta encuesta unos informes que están todos colgados en la web, que hay que ir aquí, planmide.eu, si de que te o sea, estadística, planer.ha, siguiendo esos pasos, y están los informes, tanto de EFTS como de Universidad. Eh, no sé si merece la pena que meta los informes. ¿Merece la pena que me meta los informes? No, no tienes algunas que no dejamos Vale. Bueno, FP, eh, perspectiva de género. Aquí lo que hemos hecho es una agrupación de nuestras familias en esos cinco grupos, industria, administración y gestión, servicios, salud y otras industrias. Vale. Sí. Quiero que sintiendo un poquito esta gráfica. Aquí lo que tenemos son todas mis promociones. Estas son todas mis promociones encuestadas un año después. Aquí tenemos el sueldo que gana, ¿vale? Las columnas es el sueldo que se gana de media. Y aquí tenemos en horizontal unas líneas que nos están diciendo qué porcentaje trabaja jornada reducida, ¿vale? Por ejemplo, si nos vamos ya aquí a la última promoción, mi promoción de 2020 fue impuesta en el 2021. Iremos lo siguiente, que las mujeres están ganando de media 1.200 euros, que los hombres están ganando de media 1.275, 14 pagas neto y que de media son 1.250. Pero ¿qué pasa con las mujeres? Que tenemos a un 40% tra trabajando a jornada reducida. Este sueldo que he aquí negativo es una jornada completa. Tenemos un 40% a jornada reducida. Y un 19% de los hombres trabajando a forma de velocidad. ¿Veis? Hay una gran diferencia. Entonces, lo que veis aquí es que la varita morada siempre está por debajo de la garita verde, ¿no? Que las mujeres ganan de media menos. Vale, entonces, cuando hacemos este mismo gráfico, pero no para el total, sino para los grupos que os he dicho anteriormente. Cogemos salud, que es la familia feminizada por excelencia. Y vemos que las barritas verdes están por encima de las voladas. ¿Veis? Los cuatro hombres, que no son cuatro, que son 25% más, bien, están ganando en media más que las mujeres. Y en jornadas reducidas, veis que la barrita verde, la mayoría de las veces, está por debajo. O sea, los hombres trabajan menos a jornadas reducidas de dentro de esta red. ¿Se sigue, no? Si hacemos esto con todas esas mismas agrupaciones que hemos visto inicialmente, analizamos y vemos que en industria, aquí veis que la barrita morada a veces está abajo, pero a veces está por arriba, ¿veis, no? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, y luego aquí, en las jornadas, vemos que las mujeres efectivamente siguen trabajando en un mayor porcentaje a jornadas reducidas pero no tiene nada que ver con ese 40% que hemos visto para el total. Entonces, eh, bueno, eh, en definitiva, la mujer regenerista de la AFP está maltratada, entre comillas, en el mercado laboral. Eh, las mujeres que han cursado estudios en familias técnicas son las que menos maltrato laboral sufren. Y los datos así lo corroboran. Hay maltrato, pero es mucho menor. Entonces, la mejor opción para una mujer es estudiar esto y colocarse en esto, que es un poco lo que llevamos buscando mis compañeros de Carlán y mi compañero eh, de Concebast. Vale, Para la mujer, estudiar familias técnicas es la mejor opción mirando al corto y a largo plazo, porque también hemos hecho un estudio en el que vemos la evolución a 10 años vista y efectivamente la mujer la mujer que mejor está a 10 años es la que ha estudiado estas familias técnicas que es el mantenimiento, transporte, eh, mantenimiento de vehículos, fabricación mecánica, informática y comunicaciones y me dejo alguna por ahí hay una quinta formación dual eh, un poco también lo que ha comentado, se ha comentado desde Caslan, veis ahí donde pone dual, porcentaje sobre el total de personas y vemos que año tras año, promoción tras promoción, cada vez regresan más personas en formación dual, usan formación dual. En la promoción del 2020, ya que es en el 2021, ya tenemos a un 17%, ¿eh? es una cantidad muy elevada, está súper bien. Están súper bien porque eh, luego los indicadores de inserción laboral no tienen nada que ver. Entonces, aquí lo que hemos hecho es coger a las familias profesionales y separar dentro de, por ejemplo, informática y comunicaciones, separar aquellos que cursan dual con los que no cursan dual eh, y analizarles. ¿no? Entonces, en cuanto a tasa de actividad, ¿qué quiere decir la tasa de actividad? es de cada 100 que me salen, cuántos están en el mercado laboral o trabajando o buscando trabajo. Y por otra parte, cuántos siguen estudiando. Para informar que con... A ver, lo que quiero ver en estos gráficos, lo que veis es que la barrita naranja siempre está por encima de la barrita gris. La naranja es cursando dual y la gris cursan corriente, normal, no cursan dual. Tasa de paro, veis como la barrita naranja está o sea, es más corta que la barrita gris, ¿verdad? En prácticamente, bueno, todas las condiciones no en la de química. Y con la tasa de empleo, también, eh, la barra naranja es bastante más corta. Y entonces, esto nos ocurre lo mismo con la estabilidad del empleo. La estabilidad del empleo, ya sabemos cuando se pierde es un poco quilicolo, pero ya vemos que la barrita naranja está por encima de la gris. Empleo no, relacionado, ¿yo veis la diferencia que hay, no? Hay la barra naranja, eh, ¿cómo es diferente con respecto a la barra de Jornadas reducidas, tienen muchas menos jornadas reducidas la, las que usan en el Y en sueldos, eh, el sueldo es más alto, no es exageradamente más alto, pero es más alto, y lo que sí que está claro es que las personas usando el FP Dual tienen una carrera profesional, una trayectoria profesional por delante muy importante. Desarrollo muy bueno. Vale, entonces aquí están pues, los eh, grandes mensajes respecto a lo que es eh, la FP Dual, ¿no? que hay que decir a los chavales y a las chavalas que vayan van a la FP que lo hagan, ah, o sea, que den todo en el primer año porque a los mejores se les coge para la dual, si es que no me equivoco. O sea, luego la dual. Esto es. Vale. Bueno, aquí también había puesto eh, la FT, ya sabéis que está en la FCT, que es la formación en el centro de trabajo. En eh, la encuesta también se les pregunta, justo a acabar la ECT, ¿cómo te quedaste con respecto al empleo? Entonces, las posibles respuestas es, seguí estudiando, me fui al paro, comencé a trabajar. Y aquellos que dicen comencé a trabajar es, ¿te quedaste en el de las prácticas o encontraste de otra manera? Entonces, aquí lo que estamos mirando es, de todas las personas que nos responden la encuesta, ¿cuántos al acabar en la FP se quedarán trabajando en el sitio en hicieron las prácticas? Bueno, entonces ya veis. Ahí en la esquinita, por mi promoción del 2008 a junio del 2008, que es cuando acaban, tenemos eh, la línea naranja, que es el total. 4, 41%, 4 de cada 6 están, eh, se quedaron trabajando de las prácticas. Un contrato de 3, 6 e incluso un año o más. Eh, entonces, bueno, vamos viendo la evolución. Cuando viene la crisis, esto baja, baja por completo. Luego ya, aquí tocamos a fondo. Aquí tocamos fondo, pero nos volvemos a recuperar. Bueno, aquí viene el año de la pandemia, prácticamente no hubo prácticas. Estos son eh, salud y ni siquiera eh, los de la dual. ¿Vale? Entonces, bueno, ya vemos que hay un porcentaje muy alto de personas que se quedan trabajando por lo menos unos meses allá donde han hecho las prácticas. Esto es un gran. Eh, algo súper positivo que tiene la FP. Vale, veis, bueno. Y luego con respecto cuánto tiempo tengo. Bueno. Vale. Eh, con respecto a universidad, como he dicho antes, se hace una encuesta a los tres años de haber acabado la carrera. Y la encuesta es igual que la FT. Igual un poquito hay más preguntas y tal. Eh, lo que acabamos explotando, o sea, acabamos cambiando informes por titulaciones, por campos de conocimiento, para el total de la UPV, para el total de Monacón y de Deusto. ¿vale? Aquí lo que hemos hecho para esta presentación es lo siguiente. En Euskadi se imparten aproximadamente 90 titulaciones. Eh, y lo que hemos hecho es clasificarlas en estos campos que veis aquí. Bueno, veis aquí en marrón oscuro sería escucha, ¿no? Pues en escucha que está en eh, todas eh, las magisteritas, educación eh, infantil, primaria. Bueno, tenemos escucha, tenemos escucha, es que las tengo aquí, pero como no sabe nada, en escucha... Tendríamos todo lo que son idiomas, pues eh, filología vasca, que no era estudios vascos, eh, o grado. ¿Cómo se llama? De interpretación. Traducción e interpretación, eh, la, etcétera, Artes y humanidades, podéis imaginaros lo que hay dentro. Eh, y que aporta la conciencia, experimentales, arquitectura. Ya hemos separado la arquitectura de la cultura, lo hemos separado de las ingenierías, ¿vale? Entonces hemos hecho como esos grupos. Vale, que esto, bueno, luego si os apetece verlo, es todas las carreras que vamos metiendo en cada uno de los grupos que hemos hecho. Y entonces aquí venimos y hacemos el mismo cuadro que hemos hecho antes, ¿no? Entonces, lo que vemos es que ingenierías, las ingenierías son eh, las que mejores eh, indicadores de calidad del empleo y de tasa de paro tienen. Las ingenierías tienen un 8% de paro, un empleo está en el 55% encajado, quiere decir, eh, la, detrás de la ocupación tiene ¿sí? una formación eh, de nivel superior y luego la formación de es muy baja. Y estos son los cuadros que estamos manejando, para las ingenierías 1668. Los peores indicadores serían el grupo de carreras que están ahí abajo, ¿no? ¿Veis, ¿verdad? Eh, es que no sé si tengo tiempo para explicar esto. ¿No tengo reloj? Sí. Sí. sí. Bueno. Vale. En este práctico lo que hacemos es colocar aquí la tasa de ocupación, que sería la inversa de la tasa de paz. ¿No? Eh, vale. Y aquí abajo ponemos un indicador sintético que hemos generado, un indicador sintético de calidad del empleo. Entonces, eh, un grupo de titulaciones tendrá más o menos, números número será más alto o menos alto, dependiendo de los valores que tienen eh, los indicadores que hemos visto en la anterior tabla, ejemplo caja, lo que es sí el que es el sueldo, tal y cual. Entonces generamos esto y en el medio del cuadrante, este punto azul, sería la media de las medias. ¿vale? La media es la tasa de paro general, es del 13%, por lo tanto, la tasa de ocupación sería del 87, ¿veis? Aquí. Y para la media de las medias, le damos esta puntuación, esta puntuación 300. Entonces, ¿cuáles son los grupos de carreras que tenemos en el cuadrante de ahí arriba? Que sería una calidad del empleo superior a la media, ¿no? Mayor de 300, y una tasa de ocupación mayor a la media que sería el 87%. Entonces tenemos ingeniería, salud y arquitectura y construcción. ¿Se entiende el gráfico? Aquí abajo estarían como, con respecto a la media, cuáles son las peores. ¿Por qué? Porque su calidad del empleo, esos, la combinación de sus cuatro indicadores anteriormente mencionados está por debajo y la tasa de ocupación es inferior a ese 87%. Y las tendríamos aquí. Luego aquí tendríamos eh, grupos de carreras con o, calidad del empleo mejor, pero peor ocupación, y ahí al revés. Vale. Entonces esto, la, promoción, la última promoción, se nos colocaron los grupos de carreras de esta manera. Lo que pasa es que dentro de esta luz, pues tenemos eh, enfermería, medicina, odontología, fisioterapia, y ahora ya nos han mandado, mandado meter ahí a psicología. Entonces. Dentro de salud tendríamos cinco carreras, entonces cada una de ellas estarían puestas en una parte del, del ¿vale? que probablemente estarían todas colocadas aquí, en este cuadrante, quizás un poquito para allá. Un poquito para allá. Entonces, esta idea de los alumnos y las alumnas de decir, yo quiero hacer algo de salud, pero no sé qué exactamente, pues ir a nuestros informes y ver eh, salud, por ejemplo enfermería, o medicina, ¿qué indicadores tienen eh, cada una de las titulaciones? Igual en salud lo tienen muy claro, porque la que ser enfermera lo quiere ser, ¿no? Que ser, ser enfermera. Pero, por ejemplo, en estas que son de negocios, dentro de negocios, que está ad, economía, eh, eh, gestión de negocios, eh, marketing, y no sé qué, hay un montón, quizás puedan tener duda, pues habría que ir eh, titulación por titulación, sacar el informe y ver los datos que nos dan. Eh, no sé si tenemos aquí a alguien de R.P.L.E.G.A. ¿No? ¿No es un instructorado? Bueno, pues, estos de Portugalete, eh, Vizcaya, ¿no? ¿cómo se llaman? La este feria Portugalete han organizado una feria que local de estudiante se llama CRASH. Entonces, ahí, han invitado varios ponentes, eh, la vida es uno de ellos, ¿no? Entonces, vamos a hacer yo y una compañera mía, tres veces, porque va a ser la misma, la misma dinámica, tres veces, Los en que y en castellano, vamos a hacer una ponencia participativa con el alumnado, ¿no? Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Eh, nos vamos a tener a 120 chavales. 120, 120 y 120, y va a ser un polideportivo. Eh, entonces lo que vamos a decirles es, ¿quién de aquí sabe lo que quiere estudiar? Entonces, hasta que levante la mano y diga, Va, pues, eh, yo sé, yo quiero hacer algo, eh, lo tengo súper concreto, quiero hacer eh, algo pues, magisterizo, ¿no? educación primaria. Entonces, lo que vamos a hacer es darle esta tarjetita. Esta tarjetita es lo que hemos comentado antes de los campos de conocimiento, a los de Spuncha. Spuncha tiene que lo escucha escucha tiene puncha tiene es le es le es puntual, para puntual, valor, es cuarenta, Vale, ahí le ponemos información de cómo llegar a los informes de la titulación y en el otro lado de la tarjetita les vamos a decir las principales tasas, los principales indicadores eh, de inserción laboral que presentan las personas que han estudiado eso a los tres años. ¿Vale? Como veis ahí, que si la tasa de paro, que pues si el empleo encajado, cuantos trabajan a jornada, trabaja eso cuando se han ponido reducida con él, el sueldo de una de las dos nuances. También les vamos a poner cuántos eh, dicen que se han equivocado, cuántos si pudiesen reducir en el tiempo no elegirían estos estudios. Y luego aquí lo que le ponemos a la parte derecha es qué consideran sí. a la persona, eh, estas personas que han estudiado educación los factores importantes para conseguir ese primer empleo. Y siempre está, como ha comentado mi compañero Econcebast, el tema de todas las experiencias laborales, todas las experiencias que se pueden acumular a los 25 años, eh, son súper importantes. Tener iniciativa, tener ganas, perseguir, ¿no? estar, tener iniciativa, eh, suele estar siempre en segundo lugar. Tema de idiomas, bueno, es que luego cada, cada grupo de carreras es un poco diferente es un poco el, el mensaje que se les quiere transmitir. Para quienes quieran hacer FP, también hemos separado chancelitas para los que quieren FP de grado medio y de grado superior y en su familia correspondiente. Entonces, aquí es más o menos parecido, pero aquí lo que decimos es cuántos se han colocado gracias a las prácticas obligatorias. ¿vale? Para que sean conscientes de que esas prácticas que van a hacer en la FP eh, pueden ser una vía de acceso a ese primer empleo. Y luego va a haber eh, una tercera chartela, que no está aquí porque esta no es la presentación buena, <risa> eh, en la que se va, se va a dar a la persona que no quiere seguir estudiando. Esperemos que no sean muchas, pero bueno. Entonces, ahí se dice: una persona que no estudia ¿no? y se va directamente al mercado de trabajo, no, no se especializa en nada solo tiene acceso al 30% de las ofertas que tiene en el mercado de trabajo. Eh, tiene un 50%... Eh, eh, a ver, bueno, es que había varios datos sacados de varios informes. Eh, un 50% trabaja a jornada reducida. Son empleos súper inestables. Entró-salgo, entro en el mercado de trabajo. Tres días, un mes o meses, ¿no? Entonces... Eh, ¿Qué le pasa a esta persona? Esta persona llega un momento en su vida y dice yo no quiero seguir más de sí Y acaba en la vida, ¿no? Eh, para trabajar un itinerario formativo que le lleva a los CPs o a empezar a estudiar un grado medio. Entonces, pues bueno, eso es lo que me espera a aquella persona que dice que no quiere seguir estudiando. Esta es la dinámica que vamos a hacer en Portugalete y bueno, lo quería comentar aquí porque es, eh, me parece ponerles en sus manos aquello con lo que se van a encontrar. Y bueno, ya lo último, que me pareció un artículo súper bonito, que encontré en el periódico el año pasado, y entonces eh, aquí el, el artículo se titula Inglaterra consigue reducir el número de minis. Entonces, esto es un tipo que es un profesor eh, de química de una universidad de Inglaterra, eh, entonces este lo que dice es... Voy a estudiar un poquito la orientación académica profesional, la orientación profesional que se hace con los centros de secundaria, porque era una cosita que tenía el libro. ¿no? Entonces se hizo, uh, se hizo un mega viaje y se fue a visitar eh, los países donde la orientación profesional en ESO y bachiller, la educación obligatoria, era como más potente. Y entonces yo creo que este fue, pues mira, a Hong Alemania, Finlandia, Canadá e Irlanda. Entonces, él se va, él hace sus estudios, ¿no? Eh, y lo que hace es presentar un informe a, a las autoridades empresas, va al Congreso y dice, mira, esto es lo que estudia aquí. Eh, eh, y entonces, a raíz de ese informe que él plantea, no con las claves que considera necesarias, pues las autoridades inglesas hacen de eso una ley. Entonces, en esta ley eh, lo que dicen es: esto sí o sí se va a hacer en todos los centros de su bachiller. ¿Qué consiste? Eh, consiste en que va a haber una persona en cada instituto que se va a asegurar de que todos los docentes de todas las asignaturas. Eh, eh, en sus contenidos curriculares en sus actividades diarias plasman la realidad laboral de una manera o de otra ¿no? entonces, esto creo que cuesta, les cuesta de 5 millones de euros al año en Inglaterra y el resultado es que han reducido el número de minis en un 10% Inglaterra es un país que tiene una tasa de abandono escolar superior ¿eh? a, a el país vasco, pero aquí hay, aquí también hay bueno, que entonces ya eh, leo ya lo último, porque me parece súper bonito, eh, y ya acabo. A ver. Es un viernes de abril y los alumnos de 14 años del Instituto Parkin High School a las afueras de Londres acaban de empezar la clase de ley. Toca analizar el lenguaje utilizado en una selección de ofertas de empleo. A los chavales les llama la atención una que dice, Chief Happiness Officer. Es un puesto que consiste en asegurarse de que los empleados están satisfechos en su puesto de trabajo y no quieren marcharse. ¿eh? Dice la profesora, ¿conocéis a alguien que se dedique a esto? ¿Os gustaría dedicaros a esto? Eh, Al subir, la profesora menciona algunos estudios que hablan de un aumento del 60% de la productividad en las compañías que tienen esta figura profesional. Algunos dicen, algunos trabajadores dicen que les parece un chollo que les paguen por generar buen rollo. Y concluye la profesora diciendo era necesario... Bueno, está pues aquí. <risa> bueno, pues inter... No, es que era necesario ofrecer a los más jóvenes información sobre las tareas profesionales y las habilidades que demandan las industrias emergentes, que son las que más oportunidades laborales van a brindarlas en el futuro. Y esto es una profesora de lengua a unos chavales y chavalas de 14 años. Entonces, yo lo que digo es que estos informes que luego vais a ver eh, son muy farragosos, listos de primeras, y que se están viendo por algo por O sea, en lengua se puede hablar de lo que es una encuesta, en se puede hablar de Todas las tablas y los porcentajes que se llaman En economía tiene que contar. Entonces, si poquito a poco se va haciendo esto, o sea, estos, los chavales ya van a saber que llevan estos informes, que son tremendamente importantes, ¿eh? y no, que si los das de golpe y sopetón, nos traes de esto qué es. Y es que, pues, eh, dudo que lo vayan a dando, eh, con el interés con el que lo deberían vivir. Y ya está. <risa>